Vacinerman, pero qué hablas tú de manchego, manchego, pero si tú no sabes lo que es ni vendimiar, ni recoger piedra, ni, ni siquiera hacer una pila de melones, ¿qué va a hablarme tú a mí de ser manchego, ni qué hostias? ¿Eh? Vacinerman, Vacinerman, ¡Soy ¡Soy ¡Soy Si no sabes ni terminar de decir Bachín hermano si antes de terminar de decirlo te estás riendo, de lo vací que eres, no te aguantas ni tú. Tira, por ahí andaba que te voy a meter un aplauso en la cabeza muchacho que te voy a cargar hasta el teléfono móvil ¿eh? ¿no te vacinería? si no sabes ni lo que es ir a arrancar hierba entre vacinería y vacinería vas a sentir lo que es la terquería te voy a meter la terquería la vas a notar tú así por dentro te va, te, te va a arraigar adentro y te va a florecer vas a ver tú lo que es la, te, te vas a la terquería hasta por las orejas vaciner hermano. ¿Y, y esos vídeos que haces de portero mirad buen portero hoy! ¡Ay, que cojo una! ¡Ay, que cojo otra! ¡Esta no ha llegado! Con los dedos llenos de esparadrapo. Pero ¿qué te pones tantos paradrapos en los dedos? ¡Vaya portero de mierda! Lo veis en la tele, que salen los buenos con el esparadrapo, y ya os creéis que por llevar esparadrapo en la grada va a decir ¡Oh! ¡Mirad ese tío! ¡Tiene esparadrapo en todos los dedos! ¡Tiene que ser una máquina! ¡Pero qué mierda! Si para lo único que te vale el esparadrapo es para no torcerte los dedos al peinarte flequillo, que estáis todos amariconados. 10, hombres de mujer, 10 años de mujer y hombre y viceversa escucháis en la tele que habían dicho que hemos cumplido pues todos los que habéis criado teniendo eso en la infancia estáis amarinconados. que es el flequillo que si no sé qué que si la ropa mira yo me pongo los primeros anchos en el armario eh, con lo que muy cómodo que a mí mi infancia me la han dado Oliver y Benji y Dragon Ball me vas a comparar a mí mi infancia con la tuya, con mujer y hombre y viceversa con el sálvame de luz con los mierdas esos de los supervivientes Supervivientes en una playa, que os dan de comer y estoy, estoy todo el bañándolos Supervivientes yo, que me tenía que ir al campo allí, antes de caer al el sol Y no me volví hasta que había puesto Anda me vas a hablar tú a mí, de campo y de manchego y de vacinerías Que soy interior ahora, teléfonos móviles y todo eso Cuando yo era crío, había que ir a la puerta del vecino A decirle a su madre, oye, le deja que salga a la calle a jugar Y jugábamos en mitad de la calle, pasando coches, tractores y motos Y la portería eran dos piedras no como ahora, que en todos los parques tenéis una pista de fútbol con sus porterías y todo y ni siquiera las aprovecháis ¡No! Es que juego mejor al FIFA y al Pro Es que soy una máquina en el FIFA y en el Pro O sea, el fútbol se juega con los pies y con las manos y sollejándote las rodillas ¡Eh! ¡Eh! qué, qué rodillas tienes tú! qué, qué rodillas tienes! Las tengo yo sollejadas tantas veces! ¡Que se me han hecho ya callo. ¿Qué rodillas tienes tú? Seguro que te das crema veas para cuidártelas y dejártelas bonitas Y será hasta de los que te despilas, ¿a que sí? Hay que tener pelo, me cago en Dios, hay que tener pelo, como un hombre, un macho, un oso. No, mariconao, no, no, es que me despilo, me hago el láser, que mierda, te el láser. Y sushi, que sushi ni que cojones, a mí solo me gusta del mar las almejas. Pero ¿sabes qué almejas? Las buenas, las ricas. No las que te comes tú, así, con la punta de los dedos, ese, ey! el caldito, a servir el caldito. ¿Qué mierda caldito, ni que almejas, ni que nada. Las buenas almejas son las que se comen así, abriendo así. No así, abriendo así Me cago en eso, me vas a hablar tú a mí Me cago en la leche Y dice de inglés, dice de inglés No, yo soy vacinerman De que terminas de decirlo Que te cuesta una barbaridad terminar de decirlo Vacinerman Y eso no es inglés, ¿Y, es y tonterías de esas Anda, anda Ya, ya, ya tendremos tuyo un encuentro ahí Bajo los molinos Te vas para lo que Quijote, pero Quijote vino loco a los molinos Y tú vas a salir loco de ahí Venga, anda, a ver si tienes huevos a aparecer por ahí Oye y tantas prisas que tenías llevo ya un mes y pico esperándote aquí en Cristana, en Los Molinos un mes y pico esperándote ¿qué pasa? ¿pero qué mierda manchego eres? que te hace de esperar más de un mes y pico? aquí estoy, ¿vas a venir ya o okay? qué? voy a tener que ir a buscarte como vaya a buscarte, te voy a traer para que arrastras te voy a traer para que arrastras y ahí vas a tener rodillas pelas amiguetes ahí sí